Vino a través de ninguna religión, él no es fundador de ninguna religión, vino a transmitir una fe, una confianza enorme en un Dios que es padre pero que lo presentó con actitudes de madre, que es de todas y de todos y que además, fíjense, nos hizo creer en un cambio, si él dejó sembrado algo, es ese cambio, por eso, este, este joven tiene una propuesta. Imagínense, quiero que se, que se imaginen por un momento cómo fue ese siglo primero. A lo mejor algo tiene que ver, algo se parece después de 2000 años al siglo XXI. ¿Qué pasó en ese siglo primero? Un, una, un país, bueno, una región palestina, corredor. Eh, intervenido dominado por una teocracia que era el Sanedrín por un peregue que era Herodes, el poder civil por una una oligarquía ¿verdad? un pueblo eh, ignorante, enfermo sumido en, la, en el desprecio donde las personas se vendían las personas se vendían además una, una gente muy religiosa que creía que ese Dios eh, oficial, por supuesto de la religión, era un Dios que castigaba un Dios que amaba a los oh, a los ricos y por eso los bendecía, porque la riqueza era una bendición y a los pobres los despreciaba un mundo dividido en buenos y malos por supuesto quien lo dice siempre son los buenos esto es falso, es un mundo maniqueo, pero así lo presentaba. Un, un, un Dios que estaba enojado con la gente era vengativo. Por eso si alguien se la hacía, se la pagaba en la primera, segunda, tercera y hasta la cuarta generación. Y se si tenía mucho coraje hasta la quinta. Era un Dios imposible. Pero además en una sociedad era una feligresía judía que había introyectado, que no tenía derecho a nada. Fue un sentimiento enorme de culpabilidad, de, de suciedad. Era una sociedad impura, una sociedad que no tenía derecho a nada. Era maldita, que no conocía la ley. De repente, aparece este joven, y este joven, fíjense que es hijo de Dios, pero la Sagrada Escritura nos dice que no son sus poderes de Dios, él nació, vivió como cualquier niño, nació ignorante, tuvo que aprender a leer y escribir, aprendió muchas cosas, pero él en 30 años es diferente a muchos jóvenes, no tiene egoísmo, pero tiene que prepararse, su madre, no sé cómo, pero se lo dijo, que su origen era distinto al de los demás niños, y él empezó a tratar de, de ver quién era él, cuál era su identidad entenderla aceptarla y luego descubrir cuál era su misión, su qué hacer esto no fue fácil, porque él no nació con un instructivo, él tuvo que actuar en todo momento como un ser humano como un hombre más cuando él se enfrenta a este siglo primero, en esas condiciones tan terribles él tiene que tomar decisiones la primera salirse de su casa a los 30 años se sale de su casa no se ha casado su madre se queda con sus familiares sus primos, su familia en esa ladera, porque ni siquiera es un pueblito no sale, es una ladera y él sale y empieza la aventura de un cambio la aventura de una transformación y él logra hacer una síntesis de ese cambio y es un joven que, que imagínense no escribe nada por favor, aquí hay varios académicos. ¿Yo qué haría sin esta libretita? ¿Qué haría? Y si me falta esta, tengo otra acá. Pero tengo, no puedo andar sin eso. Él cómo lo hizo durante 30 años. ¿Cuánto escuchó? ¿Cuánto aprendió? ¿Cuánto comparó? ¿Cuánto de, eh, él infirió que no era así lo normal? ¿Cuántas cosas que se daban como asentadas, que eran prejuicios y que eran sentido común, tuvo que desmitificarlas y rechazarlas? Hacer un camino nuevo no es fácil. ¿Qué descubrió él? Fíjense. ¿Qué descubrió él? De todo lo que él analizó, descubrió que el problema donde estaba la mayor descomposición en el mundo eran las relaciones eran las relaciones esta es la clave para poder entender la propuesta increíble revolucionaria ¿eh? de este joven Jesús él observó que las relaciones de ese Dios primero, lo que le dijeron de Dios, él no lo creyó no lo creyó y entonces fue sacando sus propias conclusiones a partir de testimonios y a partir de las escrituras y entonces él llega a una conclusión ese Dios que dicen que es, no es ese Dios no existe es un Dios distinto y empieza a concebirlo como un interlocutor válido pero diferente al oficial lo que decía la gente es una calumnia no es cierto, lo que dicen en el culto y los oficiales de la religión son otra mentira segundo él ve que hay muchos prejuicios de los oficiales de la religión, de los saduceos, de los fariseos, de todos los grupos de poder en Israel, los, los esenios, ¿verdad? Y respecto al ser humano, hay muchísimos prejuicios, prevenciones contra la gente, contra el ser humano. Hay, es una sociedad juzgona que, que desautoriza, que excluye y entonces se da cuenta de que los que decían que eran buenos, pues no eran tan buenos los que decían que eran malos, pues no eran toda maldad también tenían cosas buenas y entonces él empieza a cambiar su idea del ser humano del ser humano y empieza a creer convencido, ¿verdad? con toda firmeza que el ser humano en sí no es malo y que lo que pasa es que hay una condición averiada de la gente que él identifica con el pecado original y dice pero esto, esto no es constitutivo, se puede cambiar, se puede cambiar la persona, se puede cambiar la sociedad y entonces cambia la imagen de los dos interlocutores primero de esa relación, la relación de un, de un Dios diferente que se relaciona con unas personas también diferentes y llega a la conclusión final al final de su vida que tanto vale el ser humano que valió la pena dar la vida por él ¿Sí? esa es, es la conclusión de él ¿cómo es su dinámica para cambiar esta relación? cuando él, él se da cuenta de que el problema, la descomposición del mundo de ayer, de hoy y de siempre son las relaciones él trata de cambiar primero antes que cambiar las relaciones trata de cambiar la idea de los interlocutores. Tú no vas a querer relacionarte con un Dios que te castiga, con un Dios que no te quiere, con un Dios que no te acepta, con un Dios que te persigue y finalmente te aniquila. ¿Pero quién se va a querer comunicar con un Dios así? ¿Quién se va con, ¿Qué Dios se va a querer comunicar con una persona que no sirve para nadie, que es vil y que es mala de por sí? ¿Qué persona se va a querer relacionar con otra persona, que tiene miedo de ella, que la juzga y que la tiene como de lo peor. Pues nadie. Y entonces él empieza a cambiar la idea de los interlocutores, pero lo empieza a hacer a través de signos. Si tú le dices a una persona, fíjate, yo lo he tenido como experiencia como sacerdote, a ver, una persona que cree que Dios es así, como ya se lo describí, ¿verdad? Porque aún hoy en el siglo XXI mucha gente sigue pensando eso, una idea negativa. Y fíjense que sí ay pobrecito, Dios se lo llevó ay pues ¿usted es que pues tan enfermita mira nomás Pues es la voluntad de Dios que le va a hacer un... o nació mal no, pues así si viene la voluntad de Dios le hay que cargar esa cruz, pues qué mal. entonces es un Dios que castiga, pero además que enferma pero además que mata, pero además se lleva a la gente y es un Dios que además bendice a unas personas dándoles la riqueza ¿verdad? y a otras las maldices dándoles la pobreza. Esto lo observaba Jesús. Es un joven listísimo. Miren, en tiempos de Jesús, la gente más rica, porque también había magnates la gente más rica le decían que era bendecida. La gente más rica era la gente más bendecida. La gente más jodida era la gente que Dios no la quería, que no estaba, y algo había hecho ella, o la gente, un pobre puede ser muy trabajador y no pasar de ahí porque no tenía la bendición de Dios. Hoy, en el siglo XXI, seguimos diciendo que los magnates son exitosos. Seguimos diciendo lo mismo y que los pobres están así por flojos. ¿Por qué porque no, no hacen un esfuerzo? Todos ellos hicieron un esfuerzo. Si tienen lo que tienen, es porque lo merecen ellos lo ganaron. Nadie piensa en el sistema, nadie piensa en nada. ¿no? Y Jesús era muy listo y, y él cuestionaba todo esto. Y decía, un día se puso frente a las alcancías porque era provocador. Era maestro de principio al fin. Este joven era un maestrazo. Y llevó a sus discípulos y discípulas, ¿eh? ojo, porque no iban nada más hombres, también mujeres. Pero los agiógrafos, los escritores sagrados, no tenían ojos más que para los hombres a las mujeres ni las toman en cuenta pero por ahí sí se les iba un dato entonces lo lleva Jesús a las alcancías del templo y viendo cómo los, los yo me los quiero imaginar ¿no? con su bolsa de monedas de oro casi casi el tienda les hacía todo el mundo que vieran todo lo que iban a echar en la alcancía y todo el mundo apantallado por, por este dinero, esas monedas de oro que estaban echando y de hecho sus discípulos no se aguantaron y le dijeron ¿sabes qué? Fíjate lo que dieron a ellos, fíjate. Ah, pues miren, fíjense, ve a esa señora, vean a alguien, ¿sabes verdad esa señora? Echó dos moneditas del valor más bajo. Pero yo les aseguro que esta señora echó más que todos esos que vieron ustedes, porque aquellos echaron lo que les sobraba. Esta señora echó lo único que tenía para vivir. Cosas así hacía Jesús, para cambiar el concepto de los interlocutores de Dios y de la gente y de las apariencias.